Pues sí que Es, bon, claro. es bonito, ¿eh? es bonito California. Bueno amigos, he tenido que venir hasta California, como veis, para poder eh, encontrar los exclusivos de abril de PlayStation, y esto es lo que he encontrado. Si eres fan de juegos como Overwatch 2, juego que ya ha salido, Fortnite o Brawlhalla, entonces estás de enhorabuena. Es broma. Eh, porque hay packs gratis para estos juegos en PC Plus para el mes de abril del 2023, por supuesto eh, y ya está pero, por parte de XBOX tenemos el Minecraft Dugueos bueno, es verdad, PlayStation lo tiene pero tiene que, que creo que tiene Minecraft Dugueos, no sé yo creo que no, espero que no. Pero bueno, eh, diablos, voy a ir a un sitio diferente. Esperadme aquí. Bien, eso ha sido bastante rápido y bueno, ya estoy de vuelta aquí para informaros de los juegos que sí que van a salir en Xbox eh, tengo por aquí una imagen de los juegos que van a salir y ya podemos decir que bueno, el 2 de mayo evidentemente saldrá eh, Redfall pero hoy, ahora mismo ya tenemos el Minecraft Dungeons que ya veremos cómo luego se irá añadiendo por ejemplo el 27 de abril dentro de poco vendrá el Last Case Benedict, el Coffee Talk eh, también vendrá, no sé en qué orden pero irán viniendo poco a poco cada uno. Mientras todo esto va pasando, todos estos juegos van llegando, todos estos grandes exclusivos van llegando como Ghostwire Tokyo o o por qué no hablar del Silent Hill F, ambientado en un Japón feudal que vendría siendo eh, la precuela de Silent Hill. Pues, aparte ya lo, los niños hamsters y los niños rata calvos, eh, discutirán sobre ese juego únicamente Silent Hill 2, porque es la moda, es lo que... Luego ya veremos si lo juegan, si lo compran o no... Ya sabemos cómo son, que les gusta aparentar que tienen cuando no tienen nada. De hecho, vuelvo a repetirlo, Overwatch 2 ya ha salido. Fortnite y Brawlhalla también, bueno, vamos, ni que decir Fortnite, pero bueno. Entonces estas de enhorabuena, fíjate tú, porque hay packs gratis para esos juegos en PlayStation Plus de abril de 2023 y este, esto que había leído yo, si tienes el PlayStation Plus Premium, ya has pagado ya un montón, puedes disfrutar de una prueba de God of War Ragnarok, la prueba está limitada a una hora de juego, esto es de área de jugones eh, para acceder a la prueba habrá que ir a la página de juego en la Store y disponer de Play, de Play Plus Premium, esta oferta abre la puerta a nuevos usuarios, y, vamos a ir todos corriendo, vamos, con semejante ofertón, menuda cara, eh, pues bueno, Silent Hill FC que va a salir para Xbox, eh, Silent Hill 2 no, y bueno, habrá que aceptarlo, si con el, si con el tiempo, por lo que sea, eh, el juego Silent Hill 2 llega a Xbox, bienvenido sea, bienvenido sea a todos los juegos a nuestra humilde morada, que es Xbox, y todos los juegos que van a venir, como he dicho, para, para dentro de poco, el Minecraft Legends, hoy, el Talk episodio 2, Ibicus y Butterfly, eh, en consola, en en la nube, el 20 de abril, el 20 de abril también llegará el medieval de Dynasty, en consola Xbox One, para el 20 de abril, Homestead Arcana, para consola, PC, y nube para el 21 de abril el café bits para PC para el 26 de abril el Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition estará para consola PC Cloud el 27 de abril el The Last Case of Benedict Fox que, hemos hablado, que tengo muchas ganas por cierto de jugarlo, estará en consola, en PC y en la nube dispuestos el 27 de abril, el Redfall como no podía hacer de otra manera estará perfectamente aunque esté a 30 frames, no freirá los ordenadores como si lo hace cierto juego de cual mmm, da mucho bombo, luego tampoco es para tanto, el juego tampoco es que sea gran cosa, pero bueno es un juego en, es entretenido está bien, bueno, pero nada que ver por ejemplo con la noticia, la noticia está en un nuevo crisis, un nuevo crisis 4 que fijaos para muchas personas el juego Crisis es prácticamente un testeador de ordenadores puesto que si corre bien en un, en un, en un ordenador puede correr juegos muy, muy tochos el Crisis aparte es el juego más jugado de Xbox Game Pass a día de hoy y aparte es una pasada de juego unas físicas y unos gráficos increíbles también están las tres partes podéis jugarla en el Game Pass de Electronic Arts y todavía hay mucha gente que pregunta conviene o no conviene eh, expandir eh, expandirme y incluir el Ubisoft Plus yo lo he incluido <coughs> para ver eh, bueno pues para ver algún juego que, que no haya jugado todavía pasa y resulta que con Assassin's Creed y con Far Cry por ejemplo que son juegos que los tengo en físico y que también los tengo en digital pues prácticamente tengo media lista <risa> eh, ya, ya, ya la tengo <risa> sin embargo he descubierto unos cuantos más e irán incluyendo más juegos espero que muchos más juegos si pretende como, como ellos quieren hacer si pretenden, digamos, competir con el Game Pass. Bueno, eso lo veo un poco extraño, pero, pero tienen que incluir más juegos. yo Para mí me parece todavía que hay muy pocos juegos. Sinceramente no lo recomiendo y, y recomiendo que esperéis. Yo por ahora lo, lo, lo sigo teniendo. En el momento en el que yo vea que lo flipe, que diga, Dios mío, cuántos juegos han metido, os diré, mira, ahora... Ahora, en este momento, sí merece la pena. Eh, bueno, vamos a ver unas cuantas. Un, un teaser, que es lo que nos ha eh, enseñado Cry Jane. Fijaos. Y esto es todo, es muy poco, pero se ve alguna cosilla por ahí de fondo espero que si os ha gustado el vídeo, por supuesto le deis like, que comentéis eh, qué os parecen los juegos, que van a venir y por supuesto, mañana ya tenemos ya análisis de, del Minecraft Dungeons, Por supuesto, porque lo vamos a jugar precisamente esta misma noche y lo vamos a grabar. Eh, una cosa que antes de, de nada eh, vamos a seguir evidentemente con los gameplays que hay bastantes tengo bastantes todavía por subir y, eh, y nada <risa> ahí lo dejo eh, me vuelvo a mis aposentos a jugar un poquito algo a Ghost Wine tokyo que bien merecido lo tengo en fin pasaoslo muy bien hoy estamos ya a martes ya sabemos estamos en la mitad de la semana, pero bueno, ya vamos ya oliendo el jueves, hasta la próxima amigos, hasta mañana.